Estará con nosotros Vladimir Paula. Vamos a ver, Vladimir. Lo, Lo tenemos. tenemos. Buenas tardes, Vladimir. Muchísimas gracias a ustedes en nuestro recorrido por todos los municipios de la provincia de Duarte. Nos encontramos en este momento en un municipio, señores, que en realidad... Es un municipio que se hace sentir en la provincia de Duarte. Nos encontramos en el municipio de Las Cuáranas. Y estamos frente al centro de votación Escuela Darío Antonio Monedero, ¿verdad? En este municipio de Las Cuáranas. Y vemos el entusiasmo que reina aquí en las afueras de, de este centro de votación. Vamos a ver por qué dos lados, de ambas partes. De este lado vemos la gente de Lenin, la gente de Hochi y la gente también de Katy, de Samuel Recio, entre otros. ¿Qué dice la gente primero? Vamos a ver qué dice la gente de Papi Recio. ¿Cómo están las expectativas? Por aquí? El mejor de aquí que ha hecho. El único que ha hecho obra ha pasado? ¿Cómo va la votación hasta el momento? ¿Quién está ganando? ¡Está muy ¿Por qué debe ganar Samuel Porque que trabajó en la Guardia. El único cine que ha trabajado en la Guardia. que ha ¡Que acabado Miren, el único, que, el único que puede hacer por este pueblo es Lenín Campo, porque lo que han pasado por ahí y el que está no ha hecho nada por este pueblo. Y el único que va a echar este pueblo hacia adelante se llama Lenín Campo, que es el cambio que queremos. Continúo hablando con la gente de Lenín, también. Nosotros queremos sangre nueva, sangre nueva. Lenín Campo, uno de los buenos muchachos de la guardia joven estos viejos ya hay que sacarlo de ahí bueno continuamos entonces conversando con los seguidores de Lenín ¿por qué Lenín ¿Qué debe el de ganar? El... El... Lenín es un muchacho muy sencillo y bueno es un muchacho querido por el pueblo, es un el... pueblo no sí, nada, tiene se años y años y no hizo nada para nosotros Bueno, en este momento acaba de hacer presencia en este momento acaba de ser presencia en esta contienda. Me, me siento feliz y contento porque han sido una, unas elecciones maravillosamente en orden, en, en, en el marco de la paz, de la, de la concordia. Aquí en la guarda somos ganadores todos porque esto, esta es la fiesta, esta es la fiesta de la democracia. El que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Hemos trabajado fuertemente por tres años y medio por este triunfo y espero que el señor te premie. Bueno, del pueblo. Y de la del pueblo poderoso. La de él. Ahí están las declaraciones, las declaraciones de Samuel Recio, Papi Recio, Papi Recio, candidato alcalde del partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver en este momento entonces si podemos conversar con Jochi Antonio, quien es el candidato opositor, el candidato del partido. Revolucionario moderno, Hochi Antonio. Hochi los ánimos ya están cardeados. Se siente en esta recta final de estas elecciones en el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Sí, Vladimir. Sí, sí, La multitud, el ánimo, la efervescencia no dice otra cosa sino de que Jorge Antonio tiene ganado las elecciones con más de un 55% para gobernar. De Antonio este va a seguir al frente del ayuntamiento porque ahora con Luis Abinader presidente en el próximo cuatrenio la guarana va a tener el cambio que en 20 años no ha podido tener con los gobiernos del PDG. La guarana va a tener un cambio con un acueducto que tenemos, Vladimir, 30 años sin agua tiene la guarana nosotros garantizamos que con nuestro compañero y amigo Luis Abinader, la Guarana va a tener agua para dar el cambio que el pueblo de la Guarana merece y espera de nuestro próximo gobierno. José Antonio Síndico y Luis Abinader. Presidente. Pero señores, ahí está, ya ustedes pueden escuchar esta multitud que en el de hoy frente a este centro de votación en este municipio de las Guaranas. De un lado se encuentran los seguidores de Samuel Recio, quien antes de Joche Antonio eh, fue quien dirigía la alcaldía en este municipio de Pimentel. De otro lado también los seguidores de Lenin Campos, un joven político de la fuerza del pueblo. De mucha algarabía desde el municipio de Las Guaranas en esta cobertura total para Telenor, elecciones extraoficiales o extraordinaria, 2020, Vladimir Paula, regreso con ustedes. Gracias,